muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio miren, dice reducir a y está elevado a la 2 a la x más 5 por, este significa por ya por 16 al x más 4 y 8 al x más 3 por 4 al x más 2 siempre hay que reducir el término a la menor expresión ¿quién sería menor acá? 4, 4 el menor es 2 ¿no? hay que reducirlo a la expresión de 2 ¿ya? Entonces vamos primero, primer paso a reducir la expresión de 2, acá sería 2 a la x ¿Te molesta si lo pongo así? Porque bases iguales con este c Ahora, aquí fíjate Mira lo que voy a hacer Por, esta pues multiplicación Este 16, ¿cuánto sería en la base 2? 2 a la 2, ¿2 a la 4 Muy bien, porque 2 no por 2, 4 por 4, 4 por 8 por 8, 8, 16 ¿no? Ya, pero dice que Está elevado a la x más 4 ¿Te molesta si lo pongo así? Pero vamos a poner así mejor porque lo no puedas entender acá es de 2 a la cuarta ¿no? ya, pero acá está expresado por x más 4 sigue siendo igual, ¿no? Y solamente lo que he hecho es 16 elevarlo a 2 a la cuarta. y todo esto sin igual no cambia nada ya, para que entiendas mejor bien Sí. esto sería 16 perdón, no es a la cuarta no que es 16 es la cuarta ya, esto sería multiplicado por x más 4. ¿Cierto? Ya, ¿está bien? Ya, entonces vamos a resolver la agua. Ahora, esto sería sobre. ¿No? Esto es en función de 2. Sería 2 al cubo ¿cierto? De 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, elevado a la x más 3. ¿Está bien? Muy bien. El siguiente. 4 sería 2 al cuadrado por.. X más 12, ¿vale? Bien? Muy bien, ahora sí empezamos a operar. 2 a la X, 2 a la 5, por 4, 4, 2, a la 2 a la vamos a la vas a la mejor. 2 a la 6, 3 por 3, 3 por 3, ya por 2, 2 por x, 12 por 2 2, 2. 2, 2, 2, 3, 4, funciona, ¿Eh? muy bien, ahí, hijo, pues mira, así de fácil, sumamos, bases iguales de corrientes se suma, 2 a la 4 y más x, 2 a la ¿Se entiende a todos? Ya te eché la línea todavía. Ahí está. El siguiente, mira, ya salió, arriba. ¿eh? 16 a 5. ¿Cuál sería? 21. ¿Lo ¿no? has entendido, Andrea? Ya salió el problema. 2 a la 3x por 2 a la x, ¿te apuro? 2 a la 5x. 2 a la 5x. Muy bien, 20. 2 a la 13 Excelente sí, la Ya salió, ¿sí o no? ¿Quién se va? Sí, ¿Ah? ¿No sí, a la sí. Sí. Muy bien Suave Suave ¿Sí División de bases iguales ¿Qué se hace? Pero, se resta. Sería 2 a la 21 menos 13 Sería 2 a la 8 sí, ¿Pero no. cómo nos piden? ¿Qué nos piden? Resultado Caballero, ¿sí? ¿Dónde está la 2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ayúdenme. Ayúden. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, la es 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64, 64, 64 por 2, 128, 128 por 2. ¿250? 6 cincuenta? Respuesta. Pero mi semente siempre La cosita de que se están. La costumbre está. Oye. Listo. ¿Qué le parece el ejercicio? Ah, pero no grabé todo, a ver, vamos a ver. Okay, ¿ya? Entonces, saldría 250 y 256. ¿Correcto? Fácil o difícil, chicos. Muy bien. Ya, ahí está. La respuesta sería 256.